Yo empecé a trabajar el tema del, del amor romántico eh, o del mito del amor, digamos, de ese tipo de. sobre todo de las relaciones que están muy mediatizadas por un modelo de amor que implica pues la fusión el, el amor a primera vista el romanticismo más tópico o más clásico porque creía que detrás de ese modelo eh, estaba había ¿no? eh, o estaba relacionado con la violencia con la violencia en las relaciones de pareja sobre todo eh, porque en las mujeres y en los hombres que habían recibido o que habían vivido en parejas en donde se había producido maltrato, eh, en, en, tanto en él como en ella, en sus biografías y en su historia personal, percibía que, eh, que había una narración del amor eh, muy idealizada, muy de cuento de hadas, que luego no, evidentemente no se correspondía con la realidad, y luego también una, una búsqueda del amor, de pasión, a pesar del sufrimiento, por encima de él, las dificultades, como que el amor podía resolver muchas cosas, y no le pedían a la relación... O, algo más ¿no? que pueden ser pues otro tipo de buenos tratos de una relación equitativa en donde la toma de decisiones sea compartida eh, había una serie de ingredientes que no estaban en esa ensalada y sin embargo sí que había otros que desde mi punto de vista que estaban relacionados con el tema de la violencia y la ética del cuidado o la, la, las relaciones de buenos tratos implican no estar con una persona porque uno se sienta enamorado exclusivamente o porque en un momento determinado conoce a alguien y, eh, y necesita estar con alguien. Alguien, sino que las relaciones tienen que desde mi punto de vista tienen que estar mediatizadas por otros factores ¿no? como pueden ser pues que eh, esa persona con esa persona te diviertas esa persona te enriquezca tú a la vez aportéis ambos no haya consenso haya en la toma de decisiones pues, mmm, eh, sea, sea consensuada, eh, haya negociación, existan conflictos, pero se hable de ellos, eh, se, se pacte digamos, ¿no? y en donde cada uno también pueda digamos tener su espacio personal, su espacio propio. ¿no? Una forma de relacionarse que, que implica pues, no, no, no consentir ¿no? determinados gritos, eh, eh, faltas de respeto, eh, invasión de la intimidad, y que eso no se interprete además como amor, ¿no? es decir, que no interprete el control, los celos, el, la necesidad constante del otro como una prueba de amor, sino como una prueba de control. Ese es un poquito el, el cambio que supone un cambio también de mentalidad.